Durante el 4 y 5 de enero del 2022, se realizó la ceremonia de votación para elegir a la nueva presidencia de la Convención Constitucional. La renovación de los integrantes de la mesa directiva se realiza transcurridos seis meses de trabajo, tal como lo indica el artículo 40 del Reglamento General. En la sesión plenaria número 47, las y los convencionales votaron durante dos jornadas para elegir a sus nuevas autoridades. De esta forma y luego de nueve rondas de votación, los convencionales escogieron a María Elisa Quinteros como la nueva presidenta de la Convención Constitucional. Posteriormente los convencionales eligieron en primera ronda y con 112 votos a Gaspar Domínguez como nuevo vicepresidente de la Convención Constitucional. Estas dos nuevas autoridades electas serán las encargadas de liderar la segunda parte del proceso constituyente y entregar el borrador final de la nueva constitución. Muy emocionada, muy contenta, porque eh, represento también el sentido de mucha gente que, que es muchas veces un, un desconocido, una desconocida, un NN, que aparece de repente y ocupa estos cargos, estas posiciones de poder político, pudiésemos decir, pero con el afán de contribuir a la construcción de una sociedad que sea más pluralista, donde podamos respetar nuestras diferencias, donde nos encontremos en el diálogo, donde nuestras diferencias sean reconocidas en algún momento también como, como virtudes. Más información en bcn.cl slash proceso constituyente.